Hola, soy Raúl Bordonado, de Elche, y tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué es Prevan Plus? Prevan Plus es un insecticida fungicida que actúa por contacto con gran efecto de choque y tiene modo de acción físico. En su desarrollo, los ensayos de campo se han podido observar otros efectos positivos y secundarios, como es el control de ácaros. Tú decides ascensa, porque eres imparable.